sin olvidarnos tampoco del pequeño comercio, de la huerta o de la economía social. ¿no? Eh, estas enmiendas tienen su origen en, en el contacto que establecimos con cerca de medio centenar de, de entidades sociales, medioambientales, vecinales o del ámbito de la educación, del comercio, de la hostelería o de la cultura, que nos trasladaron sus quejas y lo que veían como, como necesario para para poder seguir funcionando, ¿no?